Francisco Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, aseguró este martes que más de 46 centros educativos deben ser intervenidos en esta ciudad de San Francisco de Macorís antes de iniciar el año escolar. Muchos de estos con situación de infraestructura, otros de mantenimiento o reparación. Aquí en San Francisco de Macorís son unos 46 centros educativos